En este episodio te cuento cómo puedes auditar tu propio contenido, o sea, revisarlo, para que seas consciente de cómo lo estás haciendo y que, de paso, aprendas un montón sobre estrategia. ¡Empezamos! Esto es Contenidos Creativos con Mer Flores, un podcast donde aprender a ser más creativa en tu comunicación online. Hola, ¿qué tal? Soy Mer Flores y aquí estoy una semana más dispuesta a inspirarte hablando de creatividad y estrategia de contenidos. Oh, yeah. Y esta semana hablamos de cómo revisar tu propia estrategia de contenido. Uh -huh. Como es algo que probablemente no has hecho nunca, al menos no de forma elaborada y consciente, voy a intentar ponértelo fácil. Te voy a mostrar cómo puedes revisar tu estrategia de contenidos en seis pasos muy sencillos. Así que venga, vamos al lío, pero antes hazme el favor de dar like a este episodio y suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre estrategias de contenido cada semana. Esto de revisar tu estrategia de contenido es fundamental y de hecho una buena estrategia de contenidos siempre incluye un momento de análisis, de medición que va a llevar a un posterior aprendizaje para aplicarlo en futuras estrategias. Realizar este tipo de mediciones es súper importante y ahora mismo te cuento un poquito más, pero si ahora mismo todavía no sabes lo que es una estrategia de contenido y para qué la necesitas, yo te invito a que antes de escuchar este episodio, escuches el episodio número 14 de este podcast que te dejo enlazado en la descripción, y si me escuchas desde YouTube, ahora mismo estarás viendo una tarjeta que te lleva a ese episodio directamente. Entonces, vamos al grano. ¿Por qué es importante que revises tus estrategias de contenido? Pues por dos motivos, fundamentalmente. El primero, que cuando mides, puedes comprobar la ejecución puedes comprobar que todo se ha hecho correctamente y en el caso de que no se haya hecho correctamente, ¿dónde ha estado exactamente el fallo? Pero además, en segundo lugar, es importante revisar tus estrategias de contenido porque eso te permite aprender mogollón sobre estrategia y aprender completamente gratis, simplemente mirando lo que tú has estado haciendo en este último periodo. A mí esto me parece una mina. Si quieres aprender estrategia, lo primero que tienes que hacer es empezar a revisar tu propia estrategia de publicación. Aunque todavía no sepas muy bien qué estás haciendo y por qué. Simplemente haciendo una revisión de tus contenidos vas a empezar a aprender qué es lo que funciona y qué no. Y por lo tanto vas a ser cada vez más creativa pensando nuevas tácticas para intentar conseguir tus objetivos. Si solo puedes hacer... Una cosa para mejorar tu estrategia, yo te recomiendo que empieces por aquí. Y bien, lo ideal para revisar tus estrategias, especialmente si eres muy, muy, muy principiante, sería que contaras con la ayuda de una mirada externa. Puedes pedir ayuda a alguna persona de tu confianza, que creas que tenga suficiente criterio como para ayudarte en esto, por supuesto. O puedes pedir una auditoría a una persona profesional que te pueda orientar un poquito. Yo, aparte de estas auditorías, que por supuesto, si es lo que te apetece, contacta conmigo y concertamos una sin ningún problema, te sugeriría que te apuntes a mi Escuela creadoras de Contenido, porque allí tienes mentorías en las que puedo ayudarte a revisar tu contenido por una cuota muy baja al mes, pero si lo que quieres es empezar aprendiendo por tu cuenta, a continuación te voy a enseñar a hacerlo en solo seis pasos. Puedes tomar nota de todos estos pasos porque te aseguro que no tiene desperdicio. Aunque si estás en mi lista de email, te he mandado con el podcast de esta semana una checklist para que puedas fácilmente auditar tu propio contenido. ¡Wow! Si todavía no estás suscrita y te interesa conseguir este recurso, te dejo el enlace en la descripción de este episodio para que puedas suscribirte y descargarte este PDF. Venga, pues vamos con los seis pasos para hacer esta revisión de tu propio contenido. El primer paso, preguntarte cuál era tu objetivo en este periodo. ¿Tenías un objetivo claro? Te sorprendería la cantidad de gente que cuando elabora este primer paso de una revisión se da cuenta de que realmente no se había planteado un objetivo. Y si no sabes a dónde vas, es muy difícil acertar con el camino. Si no es tu caso y sí que tenías un objetivo, pregúntate, ¿tenías una forma de medir este objetivo? Si es así, puedes responder fácilmente a si has logrado este objetivo que te habías planteado o por el contrario, no lo has logrado. ¿Cómo de cerca has estado? ¿O por cuánto lo has superado en el caso de haberlo hecho? Segundo paso para revisar tu estrategia de contenido. Analiza en qué tipo de acciones te has enfocado. ¿Por qué decidiste realizar estas acciones? Si eres muy principiante, es posible que ahora mismo te descubras pensando «Bueno, es que yo no sé por qué decidí esto». Pues porque sí, porque tenía que publicar algo, no tenía un motivo determinado para publicar esto. Bueno, esta toma de conciencia es muy importante porque a partir de ahora probablemente vas a empezar a preguntarte por qué estás tomando cada una de tus decisiones en cuanto a la publicación de contenido y en cuanto a otras facetas de tu negocio o tu proyecto. ¿Por qué decidiste realizar este tipo de acciones? Y lo más importante, sabiendo lo que sabes ahora, ¿tomarías la misma decisión? Vamos a por el tercer paso. Ahora ya no vamos a mirar la estrategia en general, sino que nos vamos a enfocar en un contenido concreto. Elige uno y una vez lo tengas, piensa. ¿Por qué publiqué este contenido, este concreto específico, esta pieza de contenido? ¿Qué pretendía conseguir con ella? A lo mejor con este contenido en concreto tú pretendías, no sé, que se hiciera viral y, y atraer a mucha gente. O a lo mejor pretendías crear una conversación, un debate o a lo mejor pretendías mostrar cuáles son tus valores. ¿Qué pretendías en concreto con este contenido? Y una vez sabes por qué has publicado este contenido, pregúntate ¿Hasta qué punto he cumplido lo que pretendía? También puedes en este punto comprobar si este contenido en concreto está alineado con el objetivo que tú te habías planteado para este periodo. Teniendo en cuenta este objetivo, ¿te parece una buena idea esta pieza de contenido? Cuarto paso de nuestra revisión de la estrategia de contenido. Seguimos con este contenido concreto que hemos elegido. Y ahora vas a preguntarte lo siguiente. ¿Se relaciona este contenido con uno de los temas en los que yo quiero posicionarme? ¿Aporta mi punto de vista personal sobre ese tema o es un contenido más bien genérico? Este cuarto paso, como podrás deducir, se enfoca sobre todo en el posicionamiento de tu marca personal, que debe ser uno de tus objetivos a medio o largo plazo. Entonces, no nos vamos a enfocar exclusivamente en el objetivo inmediato. Precisamente por eso, en este paso, vamos a analizar si realmente este contenido también te ayuda a posicionar tu marca. Quinto paso, y seguimos todavía enfocados en este contenido individual que hemos decidido analizar. Vamos a ver cuál ha sido su planteamiento y su ejecución. La primera impresión que se lleva una persona al toparse con este contenido es la adecuada, es decir, si es una imagen, la imagen es clara, transmite claramente el mensaje que yo quiero comunicar. Si se trata de un vídeo, de un audio, de un texto, ¿cómo son esas primeras frases, esas primeras palabras que yo estoy diciendo? ¿Captan la atención de mi audiencia? Vamos a fijarnos también en el final porque muchas veces nos enfocamos en empezar bien y eso está perfecto, pero luego no terminamos adecuadamente dejando a nuestros lectores con la sensación de ¡wow! cuánto he aprendido o qué ganas tengo de participar y de comentar esta publicación. ¿Tenemos la sensación de haber cerrado bien nuestro contenido? ¿Qué tal el desarrollo? ¿Cómo es el contenido central? ¿Hemos transmitido de verdad todas las ideas que queríamos transmitir? Por último, ¿Qué tal el diseño o la edición o la estética de este contenido en concreto? ¿Es coherente con todas las demás cosas que yo publico? ¿Causará una buena impresión a mi público? Venga, vamos a por el sexto paso, que es súper importante en esta revisión de contenido, porque ahora llega el momento de tomar decisiones. Ha llegado el momento de decidir. Si este tipo de contenido concreto que yo he estado mirando, este tema que he tratado y de esta forma en que lo he hecho, lo voy a potenciar. Es decir, le he dado una valoración positiva y por lo tanto me gustaría repetir esto en el futuro o tal vez lo voy a optimizar. Es decir, en general me parece que ha funcionado más o menos bien, pero necesita ciertas mejoras. Y en ese caso tengo que anotar cuáles son esas mejoras que voy a realizar o por el contrario, voy a eliminar esto de mi estrategia, porque me he dado cuenta de que no era una buena idea y además no lo he desarrollado bien y voy a desistir de este formato. Una vez hayas terminado esto, te toca repetir los pasos 3 a 6 con otro contenido. Lo ideal es que lo hagas con unos cuantos contenidos de los que has publicado en todo este periodo. No hace falta que sean todos, pero sí que sean una muestra lo suficientemente relevante. Yo te recomiendo que realices este proceso de revisión de tu contenido aproximadamente una vez al mes o cada mes y medio. Gracias a este proceso vas a poder aprender muchísimo sobre tu propia estrategia, sobre por qué haces las cosas. Vas a tomar más conciencia y por lo tanto, cuando también estés ejecutando, vas a tener presente que necesitas estar realizando tus acciones con un porqué y con un objetivo, porque luego te vas a tener que rendir cuentas a ti misma cuando llegue el momento de la revisión. También este proceso te va a permitir ir implementando mejoras y, por lo tanto, tu contenido cada vez va a ser más eficaz. Yo creo que por todo esto es un proceso que merece muchísimo la pena y que espero que empieces a aplicar muchísimo a partir de ahora. Uh -huh. Y si te apetece seguir aprendiendo y profundizando, vente a mi escuela Creadoras de Contenido, donde te enseño este y muchos otros procesos interesantes por una cuota muy pequeñita al mes. Escríbeme en Instagram o Telegram al usuario arroba soymerflores si quieres un código de descuento de bienvenida. Y esto es todo por hoy. Espero que este episodio te haya resultado súper útil y si lo aplicas, déjame un like y un comentario para que puedas saberlo. Te deseo que tengas una semana súper creativa. Suscríbete al podcast porque te espero en el siguiente episodio. Y hasta entonces, que la musa te acompañe.